Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. Vamos a continuar con la parte número 2 de distribución binomial. En esta clase veremos ejemplo de varios puntos de una distribución binomial. No siendo más, comencemos. Tenemos lo siguiente. El ejemplo nos indica lo siguiente. Se sabe que en la manufactura de cierto artículo, uno de cada 10 resulta defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de cuatro artículos obtenga? A. Ninguno defectuoso. B. Por lo menos uno defectuoso. C. Exactamente dos defectuosos. Y D. No más de dos defectuosos. Bien, vamos a mirar la solución de este ejemplo. Ninguno defectuoso, recordemos las fórmulas de probabilidad de distribución binomial. La probabilidad viene dada por esta fórmula y no olvidemos que nx, esto es el combinatorio. Bien, vamos a mirar. La muestra es igual a 4, como dice que ninguno es defectuoso, x debe valer 0. Entonces calculamos la probabilidad P de éxito, que nos dice que es de 1 en 10. Entonces calculamos esto, esto nos daría 0,1. El fracaso sería 1 menos P, lo que equivale a 0,9. Ya tenemos P y Q, podemos reemplazar en la ecuación. Nos quedaría la probabilidad cuando X vale 0, de N que es 4 y de X que es igual a 0, 0,1 elevado a 0 por 0,9 de 4 menos 0. Vamos a calcular el combinatorio, pero para ello lo vamos a hacer apoyándonos de la calculadora. Entonces vamos a mirar, entonces nos quedaría 0,1 a la 0 por 0,9 a la 4, 4 menos 0 nos da el mismo valor. Utilizamos la calculadora y miramos esta tecla que aparece acá. Esta tecla significa combinatorio. Entonces, ponemos primeramente el número que está arriba del combinatorio y luego el siguiente. Entonces quedaría 4, la tecla, combinatorio 0 y esto es igual a 1. Ya tenemos el cálculo de 4 combinatorio 0. Entonces, 4 combinatorio 0 vale 1. Vamos a reemplazarlo. Entonces nos quedaría 1 por 0,1 a la 0 por 0,9 a la 4. Efectuamos estas operaciones. Esto nos daría 0,1 a la 0 nos da 1. 0,9 a la 4, 0,656. Efectuamos esta multiplicación y esto nos da 0,656. Y si lo pasamos a porcentaje nos equivaldría a 65,6%. Esa sería la probabilidad de que no hubiera ninguno defectuoso. Vamos a mirar el siguiente punto. Por lo menos uno defectuoso. Ese punto se puede hacer de dos formas. Entonces, no olvidemos que n vale 4 y vamos a resolverlo de la primera forma. Olvidemos que P vale 0,1 y Q vale 0,9. esos valores no van a cambiar. Entonces lo reemplazamos, pero miremos la probabilidad. Por lo menos 1. Como dice, por lo menos 1 quiere decir que son mayores o iguales que 1. O sea que va a ser la probabilidad de 1, más 2, más 3 y más 4. ¿Por qué hasta 4? Puesto que la muestra solo vale 4. Basta 4. Calculamos la probabilidad cuando x vale 1, la cuando x vale 2, 3 y 4 y la sumamos. Empecemos con la primera. La probabilidad cuando x vale 1 sería 4 combinatorio 1, por 0,1 a la 1, por 0,9, 4 menos 1. Efectuamos esta operación nos quedaría 0,1 a la 1, por 0,9 a la 3. Ahora, el 4 combinatorio 1, utilizamos la calculadora... 4 combinatorio 1 vale 4 lo reemplazamos 4 por 0,1 por 0,9 a la 3 entonces teniendo esto efectuamos la operación y esto nos da 0,291 esa sería la probabilidad cuando x vale 1 entonces, ya tenemos la primera vamos a hacer la segunda probabilidad cuando x vale 2 hacemos lo mismo 4 combinatorio 2 reemplazamos acá lo mismo acá Hacemos el cálculo con la calculadora, esto nos daría 6, 4 combinatorio 2 da 6 y efectuamos esta operación. Esto nos da 0,01, 0,81 y al multiplicar nos da 0,0486. La probabilidad cuando valga 2. Ya tenemos cuando es 1, cuando es 2, nos falta cuando vale 3. Hacemos lo mismo, reemplazamos y efectuamos los cálculos, 4 combinatorio 3 nos da 4, 4 menos 3 da 1 y efectuamos la operación, nos da 0,0036. Ya tenemos la probabilidad cuando x vale 3. Seguimos con la probabilidad cuando vale 4. Hacemos lo mismo, 4 combinatorio 4 por 0,1 a la 4, por 0,9 a la 4 menos 4, Efectuamos el cálculo, esto nos da 0,00001. Ya tenemos la probabilidad cuando vale 4. Teniendo ya todas las probabilidades podemos efectuar la suma, puesto que es la suma de la probabilidad cuando vale 1, 2, 3 y 4. Y efectuamos esta suma. Esto nos da 0,3432. O sea que esta sería la respuesta. Pasando a la porcentaje nos queda 34,32%. Esta es una de las formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de la segunda forma. Por lo menos uno defectuoso. n es igual a 4. Segunda forma. P y Q no cambian. Nos vemos que vale 0,1 y 0,9. Como dice, por lo menos, existe otra forma de hacerlo. Lo hicimos tomando desde 1 hasta 4, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a decir que la probabilidad... Cuando X es mayor o igual que 1, va a ser igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de la anterior a 1. Lo contrario, entonces, si es 1 acá, lo, lo anterior sería 0. Lo anterior de 1 es 0. Le calculamos esta probabilidad y a 1 le restamos ese valor. Eso nos tiene que dar el mismo valor que hicimos anterior, miremos. Entonces la probabilidad cuando X vale 0, esto ya lo hicimos, 4 combinatorios 0, 0,1 a la 0, esto nos da 0,656, que fue el punto que hicimos que decía que era ningún defectuoso, que era cuando X valía 0. Esta sería la probabilidad cuando X vale 0. Teniendo esto, 1 menos 0,656, esto nos da 0,344 que es un 34,4%, el otro dio 34,3, 32. Son prácticamente iguales, sino que se diferencia por el orden de cifras significativas. Pero el valor es el mismo. O sea que ambos son correctos. Bien, vamos a mirar el punto C. Exactamente dos defectuosos. Pues ya aquí, ya me está limitando que va a tomar el valor de 2, o sea que n vale 4 y x debe valer 2, entonces hacemos la operación cuando 4 combinatorio 2 hacemos esto, resolvemos 4 combinatorio 2 nos da 6, daría 6 por 0,01 por 0,81. Efectuamos esta operación y esto nos da 0,0486. Lo pasamos a porcentajes y nos da 4,86%. Puesto que nos decía que era exactamente dos defectuosos. O sea que X ya estaba definido como 2. Vamos a mirar el último punto que es el D. No más de dos defectuosos. Ya aquí también me está limitando que tienen que ser mayores o iguales que 2. Entonces, n igual 4. Las probabilidades no cambian. Entonces, menores o iguales que 2. Entonces va a ser la, lo más 0, 1 y 2, puesto que va hasta el 2. Nos está definiendo que va hasta ahí. Entonces vamos a hallar la probabilidad cuando x vale 0, 1 y 2. Estas ya las hallamos, 0,656. La probabilidad cuando x vale 1 ya la hallamos, 0,291. Y la de x cuando vale 2 es 0,0486. Teniendo las 3, las sumamos la suma de las tres nos da 0,995 esta sería la probabilidad de un 99,5% no más de dos defectuosos con esto concluimos ese tema de distribución binomial si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales de igual forma dar me gusta